Sangre de Baica. Eh, que transa banda volviendo a la normalidad. Se me hizo un poco tarde. Porque... En Guadalajara la última vez me la andaban haciendo de pedo porque supuestamente ya no iban a dejar entrar al parque si llegabas después de las 5 y media o 6 no me acuerdo que porque ya iban a cerrar más temprano recuerdo bien cómo estuvo el pedo casi son las 6 faltan como 10 espero alcanzar a llegar safe para que me chingo de hueva tenerme que regresar a la casa a tirar la hueva no sé esperemos que no haya pedo que se arme tengo un chingo de ganas de pasearme en los bowls y pues, sudar ahí un ratillo las calorías de la pizza que se arme 6 a la entrada. Ahora solo queda patinar un ratillo a ver qué podemos hacer. Pinches bikers putos, a la verga putos. Puro scare put. <laughs> Pero, ¿qué? Sí, sí pero a ver, déjalo dar aquí dos ching Sí, algo, güey. No, güey sí, unos dos, tres puntillos, sí, güey. güey. Pedro, perro. Sí, no, eso, pues güey. sí, güey. Sí, perro. Sí. ¿Quién trae Funky, para que le hable? Todo bien, perro. ¿También, bien o qué? Sangre de baika. ¿Todo bien, perro? Yo no le sangró mucho, ¿va? Sí. Si ¿Sí, algo, pues ahí está en la rampa. ¿Ya <risa> es parte de. <risa> sí, pero ahí me da miedo. El otro es la patineta. La <risa> que si tienes alguna si enfermedad pues crónica, hipertenso, algo diabético, nada. ¿no? <risa> No, solo falta de dolor. Sí, que es por que el calor. Así es esto, señora. No, indesperate. Un día vení con hueso roto, le digo. Y el otro es que con hoy, igual. Yo sé está bien rápido transada, pues ya andamos aquí en el Montenegro, sacando la tronqueta, así es como se ve ahora, debido a que hubo hace como un mes, un evento de van, World Cup de BMX, o no recuerdo bien pintaron como todo el parque, y pues le dieron ahí como que una chaiñadilla, aunque pues hubiera agradecido que hubieran hecho un poquillo más, por ahí había como un meme en internet donde decían que comparaban como este parque, el Montenegro que solo fue pintado con el parque de Nike's BNDF, Barrio San Antonio, me parece que se llama, el nuevo entonces sí está cabrón, como que una compañía hizo un parque completo para un evento un día y estos güeyes pues nomás le dieron una pintada y usaron el parque pero pues ni pedo a veces se puede obtener algo chingón como en DF Barrio San Antonio a veces solo una pintada, una chaineada en el parque así que pues, no hay que quejarse, mejor hay que disfrutarlo, aunque por acá ya hubo un incidente con un camarada de bicicleta que se puso un putazo y ahorita va a venir creo que la ambulancia, ya hicimos el reporte así que el batillo pues, ya ahorita esperemos que sea atendido rápido porque parece que se abrió la quijada y pues estaba medio culero, Sin ni pedo. No, mira si la chisme es bueno, Te puedo wey? ¿cómo estás? Todo bien y tú, chido, güey, también. Ah, sí, sí, no puedo sí, con la película, la... sí pues Seis. acá grabando todo lo que pasa. Está chido, tranza bandita, eso fue un dominguillo regresando a las andadas al parque Montenegro, no patinamos tanto como hubiéramos querido porque la neta es que el accidente que tuvo el vato este de la baica como que si sí te, no sé como que te baja los pinches ánimos y pues ya la neta no, pues la neta ya no es lo mismo como que ya nos acá medio como bajoneado espero que haya salido como algo chido ya ustedes dirán si sí o no, pongan en los comentarios estuvo chido, estuvo bien culero no sé, lo que quieran, pues nada ya hasta aquí estuvo y si te gustó el video ya sabes dale like, compártelo con la banda, no no olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo o algo así. Recuerden que los campeones no usan drogas. llegaste hasta aquí, consideras que el contenido no es tan malo. No olvides suscribirte haciendo clic en la foto que está apareciendo en el perfil. Y también puedes ver estos otros videos que están apareciendo de este lado. Igual también están chidos. Si de skate, vlogs, cosas así. Así que chécalos. Chécalos, están chidos. Haz clic acá.